Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial de KHM Hoy vamos a aprender el uso de la librería de Python, PyBigParser ¿Qué es PyBigParser? PyBigParser es una librería o un paquete para el lenguaje de programación Python que permite crear objetos para el almacén de formulaciones y funciones para su evaluación o su futura evaluación eh, Esto es importante porque a veces en la ingeniería nos encontramos con funciones muy complejas que necesitan ser evaluadas y esta librería nos permite sustituir el recetario de una función en un simple objeto que puede ser almacenado o usado posteriormente para la instalación de esta librería podemos ir directamente al índice de paquetes de python mediante el link siguiente o usar la línea de comandos de Easy install y el nombre de la librería cuáles son los métodos de esta librería tenemos un método principal que inicializa una variable como una colección de funciones los métodos subsiguientes tenemos el secundario set SetFunction que ajusta a la variable con la función principal evaluar y otros métodos para agregar variables y subexpresiones, o para actualizarlas y por último evaluar la función principal para el uso de esta librería vamos a usar el siguiente ejemplo una función principal x más y más z que, es, que está compuesta por las siguientes expresiones x igual a 24.2 más el logaritmo de t tenemos la de y, la de z y por último el parámetro t de cual dependen todas vamos ahora al notebook de python y hacer uso de esto primero tenemos que importar la librería de PyBigParser. importamos el evaluador vamos a llamarlo e y mi función una variable voy a inicializarla como una colección de funciones Bien, ahora vamos a hacer el ajuste de la función principal Function punto. Todos estos argumentos de estos métodos son strings eh, Tenemos que la función principal era x más y más z Ahora vamos a agregar las subfunciones X, 24 24.2 más el logaritmo natural de t. Vamos a agregar y. Y por último, z. y nos faltaba el parámetro t bien una vez agregado todos los ajustes evaluamos la función y aquí tenemos el resultado que concuerda con nuestro resultado ya calculado anteriormente eh, esta función que estamos evaluando ya está determinada de por sí a veces queremos cambiar los valores a los parámetros y podemos dárselos como argumento a la función o al método de evaluación por ejemplo vamos a escribir un diccionario con el valor que queremos de ese parámetro vamos a ponerle ahora 0.5 y evaluamos vemos que nuestro resultado es distinto porque ha tomado como parámetro t el valor que introducimos si tenemos una función con más de un solo parámetros estos pueden ser pasados como un diccionario separados con comas como los diccionarios de python